enterramos ayer, ayer te enterramos, te echamos tierra ayer, quedaste en la tierra ayer, estás rodeado de tierra desde ayer, arriba y abajo y a los lados, por tus pies y por tu cabeza está la tierra desde ayer, te metimos en la tierra, te tapamos con tierra ayer, perteneces a la tierra desde ayer, ayer te enterramos en la tierra ayer. Madre generosa, madre de todos los muertos, madre tierra, madre vagina del frío, brazos de intemperie, regazo del viento, nido de la noche, madre de la muerte, recógelo, abrígalo, desnúdalo, tómalo, guárdalo, acábalo. No podrás morir. Debajo de la tierra No podrás morir Sin agua y sin aire No podrás morir Sin azúcar, sin leche Sin frijoles, sin carne Sin harina, sin higos No podrás morir Sin mujer y sin hijos No podrás morir Debajo de la vida No podrás morir En tu tanque de tierra No podrás morir en tu cajón de muerto, no podrás morir En tus venas sin sangre, no podrás morir En tu pecho vacío, no podrás morir En tu boca sin fuego, no podrás morir En tus ojos sin nadie, no podrás morir En tu carne sin llanto, no podrás morir No podrás morir, no podrás morir no podrás morir, enterramos tu traje, tus zapatos, el cáncer, no podrás morir, tu silencio enterramos, tu cuerpo con candados, tus canas finas, tu dolor clausurado, no podrás morir. Gobierno de México.